Para mí estos momentos con ellos son los más importantes. Del resto se encarga Laika, la preferida de los pet lovers. Laika. Laika.